Mosta tikpata tiquipata mi acuchaualis. Te interchumaca intonalcín guante indipiá hiteshtoné que talis. se sepa que el En el caso de la ciudad de Molvía, el país de Molvía es el país de Molvía, también milis no a shkatilis ten que un mi acta naman guante en quien negi, más no chin ya guante tonemilis. Semitemos mitemos moftita más que y te total panoto, ta inchikawalis tachica in istikpa in total tikpa nancin, ichón que inchikawalis Neshiwito Metakso, Tipanoke, Pewakmiak, Miaque, Inchiwalis, Teimot Kishtia, Ites Total y Tikwi, Sempual, Huanmastak Millones, Intocni Huan, y con que me está chifto y caíne te equipa cholecito esto guan matoke, y ca total manik yegua inda esta colista en que está coba to y ca llanguititmo chivas y ca chupau kayot, kat, amoneli cantes muy ektalis. Seyo moish Pakasneki, pa kasneki, yehika ki tikisto wa kuyota kahyagwaalis. Seyo kiista kuwa inteposme tenika mochiwatit, wanchi sentoka kuyota ne milil mas del senka mo intit. Weyi kalta chichiwaloni yehika ki amatalike nochi inta Tenki yolchikawa mas chichiwalis. Kampa amoni mentekiu totalmanik. Mamatías y canoche yhku que y talpan América. Ni México mopahtí que keman kitali que reforma energética o metaxo Juan Martacciónelli. Que pata que ni tasto jinto huyi llama tallicán cao. Ten que chigwa más mote macti intit la chigwalis ni milma coyóme. Tenica de en cacho sin quisto y patio, no sé qué tan emilil es que y catita chichivalis, mochivas y canoche me apchapau callo, más, más tignes más pecan, cacho y casemi quinta cabullas tequimes coyómes y canimintomín, kit, y higacite quitiltis nequi huéguil coyote danemililmes y cataquichilis kix, jecta machilis, guanamo nele quien, quien coyote kit que mejipa coyone chicolme temo a mataalia másqui amo nel no chime qui está total manikkinnis ni, guaña más se igual xolalme, wan, cuilas, ni minta machili toníwan guano bueno, chi yomes motanilia, amo queman mocawa ni minma ko nochipan no minmaco ni minmako mokawa hue collone chikolmes guaano mesas wei, y tiquitas y kayin, amat amo quemas más tequipata no se hagan las presas! ¡No queremos las presas! ¡Estamos presentes para ser escuchados! ¡Se cansa! ¡Que pasa, pinche, cansa! ¡Que pueblo, se cansa! ¡Se cansa, se cansa! Grupo México del ISLA! ¡Fuera el Grupo de Minos! ¡Sí! Y te chinto, güey América Latina. Yo la alco señor Chicago. Tica, coyo, te quime, taquiteli, taquandalmanica. Entonces, teniendo este panorama, dándonos cuenta de la criminalización, las amenazas... Entonces, Juan Muy Shegeko y Camonekia amatal Seki Amatali Solalme, Tenkualimo Tempa Y Techinto Weyi Talpan, América Latina. Ingues Weyi Chicao Katanemilil, Kitempa Levía, Chicolis, Rosa Luxemburgo, Geocomunes, Onergia, Wanoxeki Nechicolme, Tenkitempa Levía, Intotaltic y que mota ish tisneki, hueli sekion kaltia tit y kanesmachkayot, onkakestokniwan, cayot, oncaketo niwan, teinisqui kichiutoke, y que mochiwa, y que seyan qui octi, guan y Nuestro territorio es altamente indígena. Es. En total, cuando más se igualme, se me tacual Nican, campatinemi, timos en palevia, Timos en yol chicawa, cuando en yol pactia. y con y textoxolalguan. Juan iscontix en tocasnequi. Se me timo tutunacus, más se igualme, mestizos. Y es Juan, intas, tormes, te inmocunica en Tit, no tiktok a estia, tanesh, Juan, tit, no tiquitas que me es <tose> <tose> <tose> Nik te te no shapukpa. pa. Te huan tikmatke y caín yome nikan y te chiwit o metaxo más No tikmatke y caquich chigwas nekiá ata Juan, la chichigua y que quiso ir snequía, fracking. Isquacopa acopapé, veo timo Juan, timonechicuá, nechicolme, técnica y teestro solal conemi. Veo Toni mochiguaya y talpan. Juan, veo tonechikolme. Contaminación de nuestro planeta. Digámosle, basta a proyectos de muerte. En los últimos años, aparte de estos grandes proyectos. <tose> Osneli Monequiam Miak Tit Itestosolar O Soachay Juan Kinequias Mouwikiliske Itechin Chiwito Metakso Juan Castolo Se Tonechikol Kitzaquili In Tequitepos Titachishtihualon <tose> te Y toque Titechto Derecho como Timasegualme Que me está togua en convenio 169 Te Juan Tishpui Itechin Kotik Nechikol este ne más piato talpan pues ala. Itechin Shui Tome Taxo Juan Mastakio Meji, Sekitogni Juan, y Calle Juan, Kitzaquilisque Inwey de Postit Tachichiwaloni, Chikol, Comisión Federal de Electricidad, Quintelwili. Noche inchiwit es guantimo juántimo chan campayaya que cališ posmetita chichigualoni. Mo está jo un patimo no nozaya guantimo machtiaya juan totamachilis. chilis. Y cuacalacas pipil guantech keniu inte seki equichichiguatid y camellot in y en eso se está trabajando <túrgamos> Así, así, ah, ya viste? Sí, pero si no es así, tienes que ver el azul, azul, azul. Al rato va a llover y ya mañana le paso tampoco va a estar blanco Si sí. me prestes sí. una este yo no te lo te te Yo una vez, en caliente. Nosotros creemos que lo que tiene que suceder es que las comunidades decidan cómo quieren producir. Te Juan y cacholal con M. Majmote en Cahuacán, que hindit. Y Juan Quimatis que Niuquichiwasque. Y Juan Quimatis que tit y te chapitac y quintocniwangweli. O sotesca tenquitema catit y camello tonal sin. Nicanquezala te Juan y te cooperativas. Ywanmoluiah y camochichihuani tit teinamoquistacowato semanawa sí. pipilme weliskichihuasquehinchihualis wanmocawasque y cainta yolchicahualis teinmochtocnican y testoma sewaltalpan ¿Esto está bien instalado porque Ahora, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo se llama? El inversor, ¿a dónde las salidas. ¿Cómo está conformado nuestro arreglo? La soberanía energética fue con la necesidad, y Kateskat, Tate Juan, Tixenchihuasneki hinto tit, Chikawalis. Amo Keman ni Moli Ashka nikita y Kasemi tamantikeskia y Koni, o Para Tony y y Kain Jan Whitfield, Don Caldwellis ni canto güey tepet, y enco yo tan emilis, se yo y quién amacás qué y pasa yo tan amacás nequis qué más, y tasen palewillis, coneme, Juan Cholalme, me, más y Kamuchiutani, Nechicol me tenki sentilisque inti tauncaltilis, nechicol me tenki yolchikawa sintit chicagualis teintoachkat. A ver, quien votos para Jorge. Levanten la mano. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Once. Secretario Avenido, le pido por favor que pueda tomar nota del de conteo de votos. Nos damos cuenta que no es tanto así como lo. Tiquita y caamo isqui y me lleguan, quito guaya, tawelis chihuas, te juan, que me masegualme, juan que me solalme. Intequit, quihuica sachamiacsume. Juan iscon, huelis, timoascatilisque, intequime. Iscon, asiseton al campa, intit, teimonequis, Juan como con isqui no chinican, ticchihuasque. Muy Hola, buenos días. Venimos al encuentro días. de jóvenes. ¿De qué comunidad eh? venimos? Venimos de Puebla. Poder y energía que me da la pauta levantarme cada día. Agradezco poder compartir la alegría. Siempre la mano bien arriba con la vibra positiva. Tomando la música AXCAN MIKANDIMO que TAIJKON Y CAMIAC CHICAWALISTIC Chikawasneki. GUANCEMITIMO machiliá Y KATIWELISKI. Aquí nosotros lo que tenemos que centrarnos y pensar más, un poquito más, en nuestros jóvenes. Las mesas que están ahí, las están trabajando ellos que son propuestas que están ahí. Y aún hay roles de género que se tienen que cambiar porque hasta ahora las políticas de género son enfocadas a la mujer y no a los hombres. Es darnos cuenta que hay muchos tipos de violencia. Quien ejerce violencia contra nosotros es la persona para la que trabajamos y no nos paga íntegramente el valor de nuestro trabajo. Es mapear, mapear este, cómo estamos viviendo en nuestras comunidades. ni ¿no? inquieto? Tejo a Sofi. Quema, ni me está paloí capaquilis. Tejo a povi Quema, nehuwa un ni David, te chismatí que me espanchos. Cuál sí ni me Mi actasos camatí na nechillo leuke. Ni canti quiñequis te Mas juan mosenjor chicagua. Te mosen juan sentequiti y ca tequime te ticpac. Oxeta al tigpak yegnemilis, huellas mochivas. Quema, kipieti pegwas que ashkan, casos camatik Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Necesito que todos nos paremos. Kiotaki, Tequi, namagesta chimes más en que zakan. Cana chimes namagehua namagegua tikes y caen chivalis kipies enetashtawil. Seki shta wasi katamake palis. Más que cachinició ni cana mechasito. Guanes es y Katamis, Nanech yolchikawaski. Y como más más en que chacan. Nawi, Macuil, Chicuasen, Chicome, Chicuelli, Chicnawi. En Chicualis llegnemilis amo que piepativ. Ingoyotamanchilis amo que pueguita intapcowani. Juan Toni y Cayinti Chihualis, Chicualis teintoa chica, y Techtonemilis. nemilis. Juanite coneme, conmés huéli que on amo y cayen huéy Intitmecat kipia eski sene y catino chime. Campasé seme semi cualí tiyechnemíské. Másti y techtu altepet. Siwat at Juan amo monamaka. Siwat at huanchicahualis amo monamaka. Siwat at amo Monamaca. Muy bien. Muchísimas gracias por su Hoy es uno de esos días donde la magia, el encanto, se ve y se siente por cualquier rincón de este espacio. Intonal amo tic nel tocaste mochivtok, tiguita juan tic machilias y en cual sin semanáhuac, a y en popular Francisco Villa de Izquierda Independiente, milini muita, tamantic, se yankuic semanáhuac, cuan se Timos en huitze. Tigma Peguasque, nechicolme. Nosotros, junto con ustedes, lucharemos para erradicar la violencia expresada en todas sus formas.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 Hay unas reflexiones importantes sobre el tema de energía en los contextos urbanos, en las ciudades. ¿no? <tose> No ichkoni que pata intalnamikilis. yeguan no kichihuá más moku indit chikolis Francisco Villa de izquierda independiente tiempo México. Te chikawa más cualítica wakan lis. Tenki tochan. lis tenki yol, te tenki yol se 1. Tic Piaque que Santilisque, 1. Tic Piaque Tic Santilisque, 1. Tic Piaque Tinemi tatempan in xolal, campasemi onca netequipacholis, iztapalapa, se xolal tenca y Techinguey solal México. Ine chicolis popular Francisco Villa de Izquierda Independiente, yolik, y texetaxo y panti y canawi Powal, Juan chicuelle. Se talamiquilis Incalime. in Tein Tataman Tasoskainiwan niwan, teinemi jite Xolal, tein amo huel como amo mozentiliá. Teito que chin a Incluso al conectar y semis buscamos cayotes de y piensan que el y canahuense en puebla Juan Marta Juan Chico es en Galime. Juan Tiquica en Chihuita. y caíntan Emilis guanchihualis. Chihuális. es un símbolo. Es la hora si de ir a la Takame Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo de ¿Cómo y brigada La brigada 1 se fracturó la problemática del agua y la energía para nosotros. Es una discusión desde, la propia, desde el propio origen de la organización. No hay toques solales, que hay hayamos, hayamos, hayamos, y te y xolal, México, puwis y millones togniwan, guanome millones, amo kipia hat no chipan, desde pichizizas kiniwanti, y nuis cayot, kinchokolia xolal coneme, campámos del semite hongkak. Pewak moita, inta willis y caat, guanoxekinete kipacholis y cuáquiza quién tal námiquilis que niuqui chikaguas que in y caín at chipaguas at semi posotikuan amuwelli guan amuwell y ca se mota yin at kat ca ka, semi posotik in ingeniero qui más mota li que tenki chiguas que y te chingué weli calimes mo así tenki yin at más que a técnica mochipawa inad. Juan Mahamotita cuenta mattocan, y caíne chicolis, ten in medio. Se ve chigualis, ten que pia mohto se, palewi, que mantik chigwas que igualome. pati machanke, chanke, temuwaya Trabajo de excavación, de limpieza, etcétera, que se hizo con las propias manos de nuestros compañeros, pues es importante. se hizo de La energía la vamos del sol. Tit ten quien más pia tonal sin amo kipia y patiu. Tel que texpa como con tic tit y cachipau ka tekit. Juan chihuahlisme ten kichipaua hat. Inchihuahlis y techine chico los panchos. Tekit ten mochihua queman kichipaua y nat wan sepa kikuit. Tikuyi kiwi. Y con amo Tikwi, ticpia, ticchipagua, Juan Tentalias campayui y inat en chipagua. Inat, y Katimaltia, guance patitayi. Y con intekit, kiwiikat. Sechíwalis, tenkin paleiwia y no Así aquí están todo correctamente. ¿Qué necesitamos para echar la andar? Pues de hecho, aquí que llegue la energía correctamente, ¿no? Por eso la subestación, la primera, la, la 118, se cae una fase, entonces, por eso está. Mm. O sea, hay que dar el mantenimiento a esa subestación, ya sea que le cambien el aceite o filtrarlo y ajustar algo de ¿no? las cuchillas. Vamos a hacer o sea. una prueba el sábado, aunque okay. o sea, pues, es platicar con los compañeros del ESME Ajá. y ver que ellos nos hagan las acometidas que sean necesarias sí. y, y que la comunidad pues, las defienda ¿no? y las... las... Y por supuesto la solvente, sí, claro. entonces vamos a, a trabajar eso el sábado. Okay. Se chigualis que ni tiki que te posme, que pié guan in te pos ni chikawkayo. Mokawalani se achaloni. Tenseki senpatas, moneki mas tiknos tokniwan kan, tokni guan tenkitalis kejini. Kanachi ipatil más se moyeknos noza, guamaseki ispantili in nechikolis la comisión de mantenimiento son compañeras y compañeros que están dispuestos a darle seguimiento que en Último a juan Juantika Siskamati, está Tiene como una válvula de seguridad. Sí, sí. La, ¿La voy a hacer así. ¿La toda? No, no sale toda. No, pero se el todo lo que da. Ya todo lo que da. Perfecto. Ya no regresa. Te voy a abrir. Ahora sí abrimos. Hay un conector ¿Sí? que, que lleva un prisionero. Uh -huh. Este prisionero abraza y ese conector está fuera de su posición. Entonces, ahorita intentarlo meter, pues es complicado porque como tenemos corriente, si se nos sale el conector o algo, entonces si es, cuatro, si, o es, no? es, si es peligroso, es mejor ahora que ya nos pongamos de acuerdo. Botamos energía y acomodamos el, el prisionero. El prisionero aquí sí es el acuerdo. Construir autonomía en la ciudad es difícil. Semi Uwiseki, Chihuahua, Yeknemilis, Ytechingwe y Xolal. Tehuan Timolwia y Canochi Cualitis en Chihuahua. Como joder, no chitimos en Palegua, no chitimos en Huelisque, No chitimos en Emiliske y Camochi Hoy es una necesidad que todos y todas. Semi Monequi, Mahtik, Nehmach, es costón al Timur whisky no, no, no. que ya es tíquiztacos que es Pero creo que llegará el momento en que nos arrepentiremos de todo lo que hemos hecho. Kipiaz y Seipatiu, te hueles tíquiztahuasque. Seminok moneki, mahinto at, tomakoasi. Ixkont tikepiliske, jinto te yentexmaka. Darle un poco a nuestra madre naturaleza lo que nos está Y en chico el Francisco Villa, que temo a que ni no quichipagua sinat, y te chico me solalme te a Capatzingo. mi y en Coyota, Nemililil, Tensayo Yehua Mochicawa, Wanki Tequipachoa, Nemilis, Tintipiajitexto Solal con M. Tixentoca, Ticpalebia, Total Ticpac, Ongat Tas Tolmes, Tintes Tequipachoa, Wankis Cuaningsnequi, Tatempale Willis y Cayanquic Tequime. Yehayonimo Chivtok y Techin Chola Almes, que Mejin Sempoal se Oxekin, La Taña, La Gloria, onpa in Guatemala. Tejnech que me seguís y cainti metit me cattel sen cata yol chicago, y chime y mochelos intit semimochicago, Juan mochivo que me seguí y tal yol chicago tonemilis Juan total maní. total tippa Semitic Yehua Yekinika Tanemilis Techkawiliteuke, Tomas Eual Los pueblos que. Rolalmente enemis Nicanasco, Quiches y Chiles, Juan Cojovales. Incholalme pudiste CPR. Hicuimos toca y tía. Que mamochíu que hincholarme, yequini ca cholal, hinchen pował wan, más tactiose, quin telespeguaya, wan quinin cuésmolo y te chin, Tieto que ya calampa castoluané y Ginchume, Omepanti, Wan Omepowal, Wan Mastak, Taxo, Kinishpolosque, Wan Omepowal, Wan Maquil, Taxo, Mochiwak, Sewey, Netewil, Teinpewak, Inchume, Se y Ikachiknawi Panti, Wan Ejipowal Wan Mastak, Se Taxo, Ika Panti, Wan Nawi Powal, Se Telmiakes, Tokniwan, Mayas, Povia y Techincholalme. Telmiakes, Tokniwan, Mayas, Teinquinishpolosque. Tieto que si te sé xolal miagnete kipacholis Campan teintan esmashpeani Kiniliske matachishtine mikan Kinichihualtiske matachishtine mikan Gua 31 de mayo Se solal teinamo mukawak Maskiolini kan Tokimnime mo sempaleguiske Pankiske kampa onpa Ompa kine esmashpeake niminemilis Ompa Yone no Tikipacholis, amotami y kamastak o sosempualshuit. Mukawak, miak tayokol y katein tiwalpanoke. La zona reina, como está bastante alejada eh, de los poderes centrales, eh, es una zona muy importante. Y, xolal, zona reina, semi hueskamuasi. Se xolal teisemi quelcauque shustekiwani. Miakesteinom papui, amu kipiaz más que lletos que juegué y nechikolme jompa kawin, y nechikolchikoy, telwey y techinto al tepet. Más que amo se mihueskayetok, toknime amok te Tastolme, <tose> teintes techincholalme, kinche, guan altaverapaz. Te juan timo tapubias ika in tekiwani tech el kauke. Tekiwani amo tech paleiwiaj ika tein tech polowai tech to xolalme. Ke mantieskoke i pipilme juantatome. Que ni uveli stikciwazke se meka tein majamo pui ni mimako tekiwani. kauke ika Ayamo tigmatias que ni tikchihuasquia, totanemililil guando tamachilis y techincholalme. Tejuan, amo tikwiti, wehweya tatzaquilme, que me esté en kichihuasco yotne chicolme. Tejuan, tikwiti, tepizininat, teimonekisa, juan iscon, tikiolchikawasque, incholalconeme. Nosotros agarramos una parte del río, únicamente la necesidad que, que, que tenemos y lo ponemos al servicio de los pueblos. Tepos a Chihuahua, 31 de mayo. Se empezó a hacer el, la casa de máquina, se empezó a traer tubos eh, grandes que se utilizaron, postes desde esa técnica te... mochiwak <truz> Quizás acá que es y te posme, tocni guan, que campapano sin te pos, quita que te posme o asemento te inmonequia, alme, se yo tal sin catca, guan huetsia, ya aquí más taxiume, y caín tequitidis, coyone chicolme que lo guaya, y caamo queman cualquiera, intotequia, amo cualquiera sin amo cualquiera sin Tejuan, te estemos con el 31 de mayo. Te yekinika que pevualtía ya sé te posa yanqui Tamanti Y te chinchú meh ispantia, hispantiá guantiquiwa to amatazquilolme. Yintequi tequicáchimo chiwak. Macuil tonalika, mesti chiwit Parte del proyecto 31. Icayinchica eh... o Tequitillis, 31 de mayo, Nomi Chivka y Tezlataña, La Gloria, Juan Lirio, Guayón, Nemelo, Aquimpalegui y Incholal con M. Mascualimuacizcamatican, Mas Tamapatacan, Juan Masanostocacan. En la escuela, en el instituto, en el puesto de salud, en las. Y Masetequití y techinta tamán, tazcultequitilme, tenkinchikaguas pipilme. Que chihuani, tazzomalis, taishkal chihuani, tamán y caintit. Como carpintería, sastrería, eh, panadería. O sea un sinfín de cosas a través de la energía. Las cuotas que estamos aportando cada mes tico pa, yo entimo ten cau que hitecene chicol, ten ca ah, chiki ah, quis cachita ah, tashtáwas, ta sete po, po, se po, o sete po, postita pepecholoni, ten taishpua yehoaxistos cana chimo quito, guante enkipiás ome o eita ni mingalístic, si o tashtáwas empuál guanmasta quezales. Pagamos seis electricistas mensualmente. Tíkastawia chikuasent italianie, me mesti copa y casempuálguam hasta que tal. Muy e Italia que manu esueliwi y catata mante posme. No ichkon, tíkoukese te poste inti chichiwatid. Tota chialis tíktemuwa, más total tíkpa gnanzi. Más tíkita kan keníptita tostoka, ataume, ataneli. Tikpia se chicolis, y kan ka Juan aman. Zatepa, y kayin tzitzikitzin TANESHME ten cholalme, yin 31 y uno de mayo, la taña, la gloria, Juan zatepa lirio. No chillin amo kipiastit, kipia tit, wan Kichiwa se ne chicolis, wan NAWIPUWAL Juan mastaxolalme, aman, y kayin yang Ténicatik tiktemos nequi, Chickawalis uánica tig neki, nequi, se llancoy tipecati te conet. Ashkan ticasihkamati, tic se cualita machilis, tigmati, toni Cuál iticchiwaske que mantitekiti y casé cuálito Sí, lo podemos hacer cuando vamos a trabajar en común. La diferencia de nuestras de nuestro proyecto. Quinto yanquiuxolaltekimé, quien es más pieto semanauak. Teguan amo tiapismiki que mejin coyot. Tenkineki kitani simiactomin wanta weshueloa weshuellataume. Solo tignes <risa> y eso es lo que nos interesa proteger nuestros recursos que no se acaben las aguas y técnica <risa> de su energía, cómo lo administran, cómo lo utilizan. Eso que nosotros le llamamos eh, un, eh, el camino hacia una vida digna en armonía con, con la naturaleza. Estamos muy contentos el día de hoy en los tiempos que llaman, nacimos de México. Insemes te posmes, de en Ki Chicago, astí ticaat, tichpias nawi Kiwikaya egi shuwi la treinta y uno de mayo, Un patietos que estoy atapa, de en Kiwikaya tuan quitia chiknawi. Vamos a estar en la tarde. Tiene ocho años, vamos para nueve. Hablar con los compañeros de Guatemala y saber. Y coincidimos en que las cosas se tienen que hacer con nuestras propias manos. Eh, por allá están la casa de máquinas, ¿sí? con ¿sí? las ¿sí? turbinas. Entonces, el transporte de la boca toma para, para el tanque es por tubería, a diferencia de lo que vimos. Y va teniendo cajas cuando cambia de dirección la tubería. Que manpeuque ti huitze y cuac motoqueas y tequiwani. guante chilaya, name juan, monekishi iscona Nosotros hemos realizado una consulta comunitaria de buena fe. juan y te la, la reina. Te. Todo todo que que. Todo todo a la no chime, y empresas ¿Cómo la producimos, cómo la distribuimos, cómo la Es por eso que vemos su experiencia de manera... es fundamental y eso es lo que intentamos hacer. Solalme si necesitáis alguien, en Kipia. Huelo es muy cawa, si en chigualis mejamos el cosaje to, mejoramos esto ni ni se y que ni para yinta machi listo mi más tíquiz matícan o a más no tíquen Chikáhuacán y caínta que tílis te teinamejuanacchiuke y camiakchicáhuaclis. Para... ¿Qué niv te chikáhuacke más no te in chikau pipilme? Y te chinchí iguales, timoleas seme monejquimas timotapuícan o a más no tímo matíltican in tamachilis. ¿Qué niv te guantíkchihuacke más yintal naamikilis no maquicentoka pipilme más ekin sentokalti yintal naamikilis? Ten cachinos nelmes primaria, guante yequis mo machtistoque, ticchuque está y ca Tatempalehuilis. Como os conamo at amo el tine misque, na meche chime te impo México, más timo más tis más amo más y en total tic y co mosta tis Yo estoy muy contento con lo que hemos estado viendo. En el ánimo, Wilita y Canemilis te intihualpanote huitze y intonalme. Intihuani, quitalistoque, semimiak, taspiani, jicateposme. Dieguante, intechpechaya, hashto. Tacame, teinmaje, yoke. Mastimones, maspiakan y cantei Tatechitas, paneamotitas, tamati. Incoyonechikolme, techualistoque. Ticpia, tatel huililis y techin, cidh. Tenemos que organizarnos, eh, prepararnos para eso que viene. Nos llaman ecohistéricos, nos llaman de lo que... Eh, las empresas nos tienen el ojo puesto. Tenemos medidas cautelares de la CIDH porque... y al Entonces, eh, bueno, eh, como les digo, eh, los agradecidos somos nosotros. Que nos hayan visitado, que tengan el interés de conocer esta experiencia. Más que se <tose> me quita alisneque y huevo y te quimes de en Kichikawa, esneque nejintit, aunque es y te impogui y te chincholalmes nican américa latina. Mieke no no iscontane ne listoke, huelis tic pataske joke ne milis, huelis pataske, te nekin sinonkak, taipatechmictistoke dechista cosneki juan moneki mastic petanikan moneki matic que ni igualistaik palewis que jinto tal tikpak tatikpia zeta y cos que es melao matic palewikan tatic matto quejica uncas mosta amo a que igualismo a skatilici na taume juan ta yinat molinica posme juanis con Guantayón La energía eléctrica y que se la apropian unos cuantos de eso es de todos, es nuestro y, y por lo tanto todos debemos de tener derecho y acceso a eso. Cualquier... Y te chino xeki solalme tenye toques y te chindo talmanik moneki masti monechikokan mahamo tikchakan mahinteki como amo am, te juan tikchiva amo naki techpuitas. Ni toki no chicho la alconeme, y es Juanquita Kani Yaske. La comunidad decide hacia dónde quiere ir. Miaketok ni Juanquichitoke es más gentequita, Momoyagua. Juan es ni Molvia, huesca que ashitis que gentequita. Y que pues yo creo que tiene mucho futuro esta energía alternativa. Tienes que poner tu cable vale. en el calibre que que va. Tú vas uh -huh. checando, ¿no? ¿De acuerdo? Apretar un poquito más para tienes que si. Tiene tres cortes de ca. fuerza, Bien, perfecto. Energía hay que recuperarla. La energía. Gintid, moneki mah tikui kan, wan moneki mah timote shtilikan, mah tik sen chichiwakan, moneki mah timo machtikan, wan ihkon notik nechti sketente huantik mati. Inispa huweyi que me <ibalizar> Tanóti tequitisneki, Yehua emilil tokniwan, wan cholalme. Nois conti mochicaguas que wanti kishnechdisque, tenkineki tenkinéki Amos ayoski pata posme, oxeta manmopata, pata, wankenimo pata, sin coyotekit, wanyanguik tan machilis yehkati monosnoza y caseta machilis, campatikpoitasque, yintalci, tikchihuanechicolme, campateswasas tiktekitiltia, wanti Mosenqui y Kanetequi Panolis. Guanes Machpielis, Inat, Guanpi Pilme, Huelis Mahuitisque, Tanemililis toweinawan Guan Toweitatuan, Yolchikawa, Ticnequi Seyek Nemilis, campati en Pohuitasque, Guayin Macehuanepohuitalis, Taipayezhuayon Ticnequi, Seosti Finalmente lo que queremos es una vida digna, una vida que merezca ser vivida, eh, con territorios donde exista sustentabilidad, donde exista autonomía, donde exista respeto, donde exista eh, dignidad finalmente. ¿no? Eso es lo que queremos y la energía tendría que ser una excusa y un camino también para llegar allá. por asistir a esta trigésima asamblea. Tazos que amatik nato guantike insepúbal guan maztak nechikolis campatik chibke yan kuik tekeme y techín mazeghualcholalme nahuat totunacu guan mestizo. ¡Y mestizo! Eishuí tigpe gualtike yinta telhulilis campamo tekneke masmotali yinguehuei Nikan Tamillín a Matanahuatil, Tenquistúa Mazmotali, Yinguez Mecame, y tezene Chicol, Te Mochiu Nikan, Ompamuisto. En línea de alta tensión, Quetzalan Tronque, Teziutlan, Dos Tajín, el 19 de noviembre del 2016, en una asamblea pública que se hace acá, se toma la decisión de que quienes estábamos en esta. Luis Enrique, Totasosca Igniu, Rufina Editvilla, Villa, Nazario Diego Telles, Juan Álvaro Aguilar Ayón, Quintel Wiliscas y Casetas Tolteinamo Nelicatca, Masticta Sosca Matilican y Casene Matashkalolis, Nejin Tatem Paleuiani, Ignime, Rufina Editvilla, Villa, Hernández, el compañero Nazario Diego Telles y el compañero Álvaro Aguilar Ayón quedan absueltos pues de esa demanda injusta que les hicieron. Entonces, pues bueno, les pediría un fuerte aplauso para los abogados y para los indiciados que resistieron. semi yeah. ¡Gracias! Ye Semi-Welik, Yes, Nochipa, ika timo no wa Wan-Ti-Qi, ami tech wi a te i tech yeah. ch mm -hmm. yeah. tonemilis in nacin natsin amo wel ti como amo a natsin amo buen ti, Ya, como amo ti, te amo amo tengo que mentir. Hoy noviembre, tierras nechola al Guatemala, ne zona reina, tierras nechola al este en quienes machupián y mintalpan, guaní mintchola al nemilis cambaquital ni mintan el guante quien yo Chicagua. A donde está instalada una microhidroeléctrica. Donde eh, generan energías eléctricas por medio del agua. Las aldeas tienen una conciencia de cuidar el territorio y tener una vida comunitaria, desde donde toman sus propias decisiones que les favorezca tener una vida buena. Néstor Oñasca y Ngüeyaltepet India y Texeguayi Kalnemashiloyan Teimotokaitia Nikpia Ometanemililis Tensemi Kualtsin, Kani Hueltikuiske, Yintit Chihuahuac y Kayin Tonal Para beneficiar a una vivienda de tres a cuatro focos, creo que tengo dos experiencias muy bonitas en donde podemos obtener pues energía con nuestra madre naturaleza, que es el sol y que es el agua. Es muy grato para nosotros comentarles que los colmes... Telsenca timo huelmatke huantechilubiaz y Casihuame huame huampipilmez, te nikan yolik te nikan y testonechikolmez. Timo maschikez kenifti huelizkez ticchihuaskez yinti toaxka. No tigueltokez ini huampipilmez, te insolalmez, yetokez analpa, te aguacatlán. Tic talito que es yintit chihualon y ticchihuasque, mahtowan, yintequitilis, campanochitimos en y casetit teimpovi, guanteintoashka, yin seta cochitalis teinguelis nochinticuisque, ticsenchihuasque, yinto sepantit. Esto puede ser una realidad para cada uno de nosotros y poder comenzar a construir la autonomía energética en nuestras casas. Taxo Juan caso la energía clima, y energía América Latina, la Rosa Luxemburgo, Quillol Chicagua, y es la que se ha hecho, la energía es la se